industrial como un símbolo que diferenciaba un producto de otro. Esto le daba a los productos un valor añadido porque suponía una garantía de calidad. La relación de confianza que se daba entre las personas se sustituye por la que se depositaba en un signo. Según el profesor Gianfranco Marroni, todo lo que consumimos está relacionado con la marca. El consumo se transformaba en identidad. Por lo tanto, la identidad individual y colectiva ya no se relacionaba con el trabajo o el lugar donde se procede, sino con lo que consumimos y lo que deseamos consumir. La marca evidencia un sistema de valores y un estilo de vida, por lo tanto es generadora de odios y amores. La marca UN sí existe, sí, existe de manera institucional, hay una oficina encargada de dar la imagen institucional. Ahora, a nivel de imagen, claro, la UN, el escudo, tanto que las imágenes están en, en Se perciben menos evidentemente que dentro de la universidad. ¿sí? O sea, todo el mundo sabe que UNE es una universidad nacional. Lo que pasa es que eh, nosotros como universidad creo que sí carecemos de un sentido un poco más práctico. La universidad desaprovecha un poco todo ese potencial y lo más simpático es que hay gente que no es de la universidad que se está aprovechando de eso. Entonces venden chaquetas, tones, pinos. O sea, la universidad no se beneficia para nada. A la universidad le falta un poco más de visión de lo que puede hacer. Nunca lo he visto. Nunca lo he percibido como una campaña de, de marca de mar... probablemente ahora lo estén capitalizando oficialmente y en productos como vemos por ejemplo la radio en la universidad si que es que hay que manejar los parámetros para el uso para la imagen institucional cuanto a, al manejo de marca yo pienso que realmente todavía estamos apenas aprendiendo de cómo debería manejarse una marca pero yo pienso que la marca la universidad tiene muchísimos ingresados y para todos los ingresados es claro que buen dicho significa y todo eso, pero y para la gente que no tiene relación con ellos, pero para el común, si no fuera mira, la, la gente tiene unas imágenes muy difícilas y lo que me llegan los correos lo hago es circular en o sea hasta donde tengo sentido se lo mandan a los, a los correos oficiales. Ese sería como un manejo restringido que se podría explotar más. Eh, sí, yo creo que los estudiantes de la Universidad Nacional se reconocen en cualquier espacio. Siempre son los más inteligentes, dedicados, los que más se esfuerzan, digamos en su aspecto también se, se diferencian. Eh, también los egresados siempre son destacados afuera, siempre muchas veces se prefiere el estudiante o el egresado de la Universidad Nacional para un determinado oficio. Eh, sí, sí existe una marca buena. Sí, yo creo que nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. Nosotros entre nosotros mismos nos reconocemos y nos valoramos. Digamos. Siempre sabemos que este es compañero, este es egresado. Y eh, normalmente digamos que existe una campaña anual de Unimedios y, y yo supongo que está cercana a los valores de la universidad que se busca interiorizar y uno de ellos es la, perten la pertenencia sí. Pues yo creo que sí, porque nosotros mismos estamos pendientes del orgullo bueno que nos llega semanalmente ver quién es el destacado de esta semana, quién fue el egresado, quién de nosotros ganó un premio Con calidad y investigación, preocupada por la calidad social de, de, de no solo sus estudiantes, sino de la sociedad capitalina eh, como tal. Educación, desarrollo, capacitación y progreso.